Ahí donde están, vamos a parar un momentito. Démonos esta oportunidad para relajarnos, concentrarnos y empezar esta semana con más serenidad. Entonces, yo voy a poner una música y una imagen que nos van a ayudar con la concentración. En este ejercicio breve para nuestro propio bienestar. Podemos ir respirando profundo. Para poco a poco irnos concentrando en el presente. Vamos a iniciar Visualizando como si agua tibia empezara a caer por mi cabeza, relajando los músculos de la cabeza. Como si agua tibia recorriera el cuello, los hombros, relajando totalmente los hombros cuello soltando todas las tensiones relajo visualizo esa agua tibia recorriendo ahora mis brazos mis manos relajando totalmente mis brazos Visualizo como esa agua tibia recorre mi espalda. Totalmente va liberando todos los nudos de la espalda. Suelto, relajo. Ahora esa agua tibia la visualizo recorriendo el pecho, el estómago, relajando totalmente el pecho, todos los órganos internos, suelto, como si pudiera ahora respirar mejor. más tranquila, más tranquilo. Visualizo esa agua tibia recorriendo mis piernas, mis pies, los estiro, como si esa agua tibia aliviara las tensiones de los pies. Y los relajo. Ahora siento mi cuerpo más tranquilo. Mi respiración. Poco a poco más profunda. Inhalo profundo. Y exhalo cada vez sintiéndome más en el presente cada vez menos pensamiento y más en paz ahora voy a visualizar que en lugar de agua tibia es como el agua de la paz que va a limpiar mi ser internamente. Todo lo que ya pasó, pasó. Suavemente. Agradezco las lecciones que aprendí. Pongo punto final. Con esa agua de paz voy a borrar la influencia de lo que pasó de mi interior. Limpio con paz. Cualquier huella de lo que ya pasó. Suavemente. agua de paz voy tranquilizando todos los sentimientos del corazón el corazón guarda tantas cosas la paz es como un bálsamo suave, refrescante, que poco a poco tranquiliza. Ahora suavemente voy a concentrar mi atención en la energía más pura, la energía más sutil. constante que existe concentro mi atención en sentir la energía eterna Que hay en mi interior la conciencia el alma yo quien estoy en un viaje el viaje espiritual el viaje del alma crea a este cuerpo cuando este cuerpo era pequeño cuando entré al cuerpo y era un bebé el alma era la misma el cuerpo suavemente fue creciendo y el alma aprendiendo a usarlo, caminar, comer, hablar. Suavemente fui familiarizándome con este cuerpo. hasta que se me hizo automático el aprender a usarlo. El alma, yo la energía, soy quien decido. ¿Cómo usar este cuerpo? Pero se me hizo tan automático hablar. A veces ni me doy cuenta que sale por mi boca. me hizo tan automático pensar que durante el día pienso tanto sin darme cuenta en qué pienso Así que en este momento de concentración, de paz, yo el alma, voy a retomar las riendas de este cuerpo. Voy a darle un baño de la energía de paz. El mejor descanso es interior. A ese descanso interno, requiero la energía tan suave como algodón, el alma suprema de Dios. de la fuente eterna de paz. Y en este baño de paz, de la energía más pura de paz, Yo, el alma, descanso. Como si todo el ruido se apagara. Como si todos los pensamientos... Suavemente se fueran silenciando. Y hay paz. y en este estado tan automático como una brisa que refresca voy llenando de paz mi entorno Como si todo lo que me rodeara pudiera colorearse con esta energía suave que tranquiliza que paz Envío esta paz a mi propio ser primero, para descansar al alma, y luego envío paz a toda la familia como si yo fuera un faro y lo que doy en un estado estable, firme es tranquilidad Tal vez no puedo resolver los problemas de todos. Pero sí puedo. Enviar. Paz. Como una luz de esperanza. niños, a los grandes, a los mayores, a los que están enfermos. esa energía tranquilizara las mentes y los corazones, como si fuera un abrazo amoroso, cálido, ¡Qué paz! igual como cuando se enciende una candela automáticamente se esparce la se disipa la oscuridad la paz esta serenidad espiritual Viene de la energía suave de Dios. Es como una luz sutil que deshace tanta negatividad. y la transforma. cada vez más profundamente concentrada mi mente cada vez más serena enviando todo lo que sucede... Es lo que está destinado a suceder con paz, pero hace y brindar esperanza agradable es sentir paz y ser un canal de esta energía espiritual para los demás voy a ir respirando profundo integrando todo este ejercicio a mi ser todo sonreír. y agradecerme al propio ser por este ratito que me dediqué tan hermoso de tanto beneficio Luego de este momentito especial, quiero cerrar con este librito. Siempre, cuando estamos presenciales, ya muchos de ustedes lo conocen. Eh, de nuestra directora que voló, dejó su cuerpo de compañera de Dios. Y este es un mensajito sobre el respeto respeto por los demás. Bueno, todo empieza por respetar y amar lo que somos, ¿verdad? Pero dice que el respeto por otros es el resultado de una conciencia espiritual. Porque con conciencia espiritual reconozco los esfuerzos de los que me rodean para mejorarse a sí mismos. Y esto me anima a enfocarme más en el potencial de mis compañeros y en sus características especiales en lugar de enfocarme en sus defectos. De hecho, ese es el método para ayudar a los demás a liberarse de los defectos. Puedo juzgar la calidad de mi conciencia espiritual viendo ¿Cuánta fe tengo en la transformación final de mis compañeros? Esa fe y amor a los demás es respeto verdadero. Oh, shan.